Saludos estudiantes de ingeniería. A continuación verán un tutorial sobre dos ejercicios que salen incluso en los parciales y es sobre cómo calcular el volumen de la esfera y el cilindro. Habiendo dicho esto, primero vamos a hablar un poco de lo que es medir, que consiste en comparar cuántas veces está contenido el patrón en la magnitud física deseada. Magnitud física es todo aquello que puede ser medido como lo que es el tiempo, la velocidad o la temperatura. Unidad de medida, que es el patrón que se usa para medir. Precisión es lo opuesto a la incertidumbre, es decir, el instrumento más preciso es el que tiene menos incertidumbre. Incertidumbre, que son las cifras significativas asociadas a una cantidad, y cifras significativas que son los dígitos de un número conocido confiablemente. A continuación, ahora explicaremos cómo calcular el volumen de una esfera. Al medir el diámetro de una esfera con el Bernier, que tiene una incertidumbre de 0,002 centímetros, nos arroja al radio, lo cual lo obtenemos al dividir entre 2 el diámetro, que el diámetro nos arroja 2,576 y al dividirlo entre 2 nos da un radio de 1,288 centímetros, entonces aplicamos la siguiente fórmula, volumen es igual a 4 tercios por pi por el radio al cubo, ahora sustituimos la siguiente ecuación, volumen es igual a 4 tercios por pi por 1,288 al cubo, al resolver la ecuación nos queda que el volumen es igual a a 8,95 millones 95 127 centímetros cúbicos. Por las propiedades de las cifras significativas, nos queda que el volumen es igual a 8,950 centímetros cúbicos. A continuación, vamos a calcular la incertidumbre del volumen de la esfera, que no es más que la derivada del radio por, la, por su incertidumbre. Tomando en cuenta que 4 tercios y pi son constantes, lo que hacemos es que derivamos r al cubo y nos va a quedar que la derivada con respecto al radio es igual a 4 tercios por pi por 3 por r al cuadrado. El 3 se cancela con el 3 y nos va a quedar 4 por pi por r al cuadrado. Luego vamos a sustituir el dato experimental en la, en la nueva expresión que tenemos y eso nos va a resultar 20.85 centímetros al cuadrado. Que multiplicado con incertidumbre nos va a resultar 0,0417 centímetros cúbicos. Pero eso se va a reducir dado el número de cifras significativas que tiene la incertidumbre del radio. Que es una sola, así que nos quedaría 0,04 centímetros cúbicos. Y con eso tenemos que el volumen es de 8,950 con un mínimo de error de 0,04 ,04 centímetros cúbicos. Como el caso anterior, ahora procedemos a calcular el volumen del cilindro, donde medimos con la regla la altura y el radio con el vernier, obteniendo las siguientes medidas. La altura igual a 7,9 centímetros con un mínimo de error de 0,1 centímetros y el radio 5,244 con un mínimo de error de 0,02 centímetros. Eh, ...y decimos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Lo siguiente sería sustituir los valores experimentales en dicha fórmula... ...y eso nos da como resultado 272 centímetros cúbicos. A continuación vamos a calcular la incertidumbre del volumen del cilindro... ...donde tenemos la derivada con respecto al radio más la derivada con respecto a la altura... Cada una multiplicada por su incertidumbre, donde tenemos la derivada en función del radio. Es igual a pi por 2 por radio por altura. Y la derivada en función a la altura es igual a pi por radio por, al cuadrado por 1. Dicho esto, luego sustituimos los datos experimentales ya mencionados en la ecuación. Nos queda al final 0,5206 más 8,5 639 en centímetros cúbicos, pero vamos a simplificar la suma dado al número de cifras significativas, como señalamos aquí en la flecha, nos queda que sería 0,5 más 8,6 que redondeado es 9 y como resultado tenemos 10 centímetros cúbicos y decimos que la medida del volumen del cilindro es de 273 con un mínimo de error de 10 centímetros cúbicos.